¡Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Os traigo un nuevo juego que se llama Fallout shoulder Os explico en qué consiste antes de comenzar, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis del juego de 60 segundos? Vale. Pues es de ese estilo, pero en vez de ser nosotros los que hacen la historia de llevar las cosas al búnker, de... De elegir quién sale y quién se queda de, En vez de hacer ese tipo de historia Nosotros hacemos el búnker Y escogemos qué personas van a un sitio y van a otro Entonces, ahora escoge un número, ¿vale? El 27 Crea refugio ¿Vale? Y explica un poco de que supervisar Vamos a encargarnos de supervisar el refugio 27, ¿vale? ¿Vale? Eh, el supervisor debe ampliar el refugio, ¿vale? Nos encargaremos de, de ampliarlo y poner salas eh, Cada sala usa un atributo especial Es decir, tienes que escoger trabajadores que estén en diferentes partes de, del búnker Bueno, ya lo iremos viendo, ¿vale? ¿Veis esto de aquí? Ahora seguiremos, ¿eh? ¿Veis esto de aquí? Esto es el búnker, ¿vale? Pero... Podemos seguir aumentándolo Por ejemplo, eh, aquí podemos poner una sala Aquí podemos poner otra Aquí podemos poner otra ¿Sabes? Ahora, ahora lo irás viendo, por ejemplo Asignamos de darles aquí la, para producir energía ¿Vale? Le damos y creamos la sala Para crear energía Entonces la voy a colocar eh, Aquí mismo, ¿vale? Ya está hecha y ahora vienen estas dos personas. Seleccionas, lo pones aquí. Y otra vez esta, y lo pones aquí. Se dirigen hacia el búnker. Entran, bajan por el ascensor. Llegan hasta esta sala. Y aquí tienen que estar generando energía. ¿Vale? Ahora los moradores están trabajando, la sala empezará a producir recursos. Haz clic doble sala para mirar con más detalle Vamos aquí Si necesitas recursos extra urgentemente Puedes usar el modo express ¿Vale? Para que vaya más rápido Haz clic en el botón express Para abrir el menú express Gracias, gracias por repetir la palabra express Mira, pues lo puedo poner aquí Al lado de, del salón este Que puede quedar bien ahí eh, Depuradora ¿Vale? Depuradora es para... Imagino lo del agua, ¿no? Vale, voy a intentar que las máquinas estén aquí a la izquierda Lo que genere cosas Y aquí a la derecha las salas No creo que al final lo haga así, pero bueno Por ahora, por tener un orden ¿eh? Que se me había olvidado lo, ¿vale? Podemos multiplicar a los personajes, ¿vale? O sea, está muy bien el juego De momento, mira, estamos viendo como esta señorita, está aquí en el salón No sé qué está haciendo, está caminando en la mesa ¿Puedes enviarlo a yermo? Vale, el yermo, no sé si es el exterior los te... No tengo ni idea Si alguien lo sabe, déjamelo aquí abajo en los comentarios ¿Qué es explorar el yermo Posibilidades ¿Puedes dejarme ya de, de, de consejos? Que ya sé jugar Vale, esta es la entrada del búnker Estoy mirando un poco por encima, ¿vale? Pues si nos falta algo Energía Aquí falta algo, falta algo, vale. Express, vamos a que vayan rápido, vale. Vale, perfecto, completado, vale. Completa objetivos para conseguir chapas, chapas supongo que son como premios, no sé. Los objetivos se muestran hacer clic, de... vale. No sé qué es eso, producción. Puedes dejarme en paz ya, señor. Gracias. El señor Tintín A esta mujer La voy a colocar eh, Aquí, ¿vale? Para que les ayude a No puedo ponerla ahí Ah, porque es igual que ese O no Nada No puedo ponerla ahí en serio Porque es igual que esta ¿En serio me lo estás diciendo? Es broma, ¿verdad? ¿En serio? ¿O eso parece? ¿Qué quieren ustedes, señores? Ah, están conversando, muy bien. Conversen, conversen. Eh, voy a hacer. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Qué podemos hacer, chicos? Sucurre ocurre algo, dejadme en los comentarios, ¿vale? Que todas las aportaciones van bien, ¿vale? Vamos a hacer una, un alojamiento también. Vamos a hacerlo otro aquí. Para vale, el momento no hay gente que venga, ¿no? Vale, ¿cómo puedo hacer para mandarle suministros? En plan... Ah, vale, las chapas... Las chapas sirven para poder crear más salas. Hay que conseguir chapas, ¿vale? Hay que conseguir chapas. Imagino que si yo le subo el nivel... Generador de energía, perfecto. Express, activar, vale... Esto creo que va subiendo Si me equivoco, creo que se va subiendo Entonces aquí tenemos más energía Vale, amigo mío Amigo, tate quieto, señor Señor Señor Ahí, a trabajar A trabajar, señor Eh Levelíamos esto, mejoramos No tiene suficientes chapas Vale, también bastante interesante vale aquí puerta del refugio pero esto creo que se puede mejorar no sí bueno sí se puede pero mejor no no no mejor no, no toco nada no nos gastemos las chapas de forma absurda express activar vayan más rápido por favor Eh... Ah... ¿Qué estáis haciendo? Muy real, ¿eh? Muy real todo <risa> Increíble, muy real Chapas, ¿vale? Son como premios, ¿vale? Tenemos 500 chapas, tenemos 50 más de energía Tenemos... Tío, mis ojos, mis ojos Cinta americana militar Perfecta para un búnker. No puede faltar. El traje de Papá Noel tampoco puede faltar, por supuesto. Eh, pistola de 10 mil... Reforzada. Está reforzada. Vale, entonces, esto... Esto no suele mandarlo al señor este. Ah, tuve que mandarlo aquí, ¿no? Vale, Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Lo voy pillando, lo voy pillando, lo voy pillando. Lo voy pillando, también te digo, me falta aquí Me falta aquí alguien, eh También te lo digo cuidado me, fal me falta alguien aquí No sé si hacer otra sala Pero es que tampoco me quiero gastar las chapas Así porque sí, ¿sabes? Porque a ver Aquí Express Aquí has fallado ¿Cómo que he fallado? Plaga de mut... mutarachas. ¿Qué es eso de plaga mutarachas? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué, eh, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué ha ocurrido? ¿Qué, qué, ¿Qué ha ocurrido ahí? Depuradora. Ok, vale, pues lo voy a colocar aquí, ¿vale? Voy a colocar aquí para aumentar este tipo de sala Que esto nos va a venir muy bien Poca comida, activar Sé, sé que tengo poca comida, lo sé Tengo poca comida Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, espérate Hay que actuar ¿Cómo se actúa ante esto? Socorro, necesitamos ayuda Help me, help me Ataquen Psst. Ataquen Puño Muy bien, así me gusta No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Pero creo que me deshecho de los señores esos <risa> Creo, eh, no lo sé Claro, el problema está en que necesito Comida porque no tengo comida ¿A qué voy a poner otra? Porque yo creo que es eso, ¿eh? Lo que falta Vale, ahí está Paquete de inicio de... Vale, ok mm, No sé lo que he hecho Pero me sirve Depuradora de agua Crear Ampliamos esta Tires poca agua Ya lo sé Lo sé Voy a intentar que vaya rápido Por favor Necesitamos agua Perfecto no tenemos comida, no tenemos comida, así que voy a intentar hacer otra cafetería No tengo nadie ahí, increíble, increíble Vale, a ver, aquí nada, vale, estoy mirando, vale, vamos a subirle esto, vamos a activarlo Subimos, subimos, Ah, tengo que activarlo cuando me pide Vale, vale, vale, vale, lo he, pillado, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Puños, puños Usa esto Muy bien, así si me gusta Vale, tenemos tres, casi 400 eh, chapas Vale, esto todavía no podemos levelearlo, vale Esto nada, porque no hay nadie Pero lo que voy a hacer va a ser mandar a esta señora aquí abajo Vale, por lo menos que haya alguien eh, Lo mismo, lo mismo, lo mismo Vale, aquí habría que hacer eh, otra cafetería, ¿vale? Y otro alojamiento. Por lo menos voy a mantener este orden por ahora. Perfecto. La entrada costaba 500, si no me equivoco. Así que todavía no lo podemos mejorar. Pero esto... Vale, esto ya lo podemos mejorar. Vale, energía de momento tenemos. O sea, la luz por ahora no se va a ir. Vale. La luz por ahora no se va a ir. Esto de momento lo tenemos así. Eh, ok, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué me haces así? ¿Por qué así? ¡Ah! Porque se van a multiplicar, amigos míos. Y lo sabéis, que lo dejé en los comentarios. Porque aquí no hay, aquí sí. No tiene sentido eso. No te capsentit. Eh. Si yo muevo a uno de estos aquí voy, Espérate Vale, voy a mover a este aquí ¿Vale? Por lo menos que haya alguien, ¿sabes? Eh, y la entrada Claro, es que aquí me sale que tengo una más ¿Pero una más de qué? Ah, que puedo desbloquear, vale, la bodega Vamos Objetos para tener, vale, podemos tener mascotas también, vale Está bien, está bien esto. Está bien, podemos tener mascotas. ¿De dónde sacamos las mascotas? No tengo ni la más remota idea. No me lo preguntes, eso pregúntaselo al juego. Que es el que lo tiene que saber. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos hecho bastante. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido. Deja tu comentario. A ver qué te está pareciendo este búnker, Va cogiendo forma. Y nos vemos en la próxima. Chao.